A veces la vida puede ser muy estresante, la rutina, el trabajo y las responsabilidades pueden cansarnos y generar mucho estrés. Los estudios científicos han confirmado que una simple caminata a través de la naturaleza puede reducir el estrés. Cuanto más áreas verdes paseemos, mejor nos sentiremos. Shinrin-yoku es el término japonés que designa una nueva actividad. Caminar por la naturaleza con los cinco sentidos, una técnica nacida en Japón que promete hacernos más saludables, creativos y felices. Un baño de bosque, como lo llaman los anglosajones, se trata de dar paseos por un entorno natural, poniendo atención al olor que desprenden las plantas, al ruido del viento en las hojas de los árboles y toda la gama de colores y texturas que el entorno nos ofrece. Y nosotros, desde el Hotel Rural La Casa de Pasarón, en Pasarón de la Vera, os proponemos una bonita caminata entre bosques de castaños que terminan en el cancho de la bandera. Una subida de unos 45 minutos que tiene como recompensa unas preciosas vistas.